Muy buenos días a todo el mundo y perdón por el ligero retraso en comenzar esta, esta sesión. Eh, quería comenzar eh, trasladándoles eh, la petición de disculpas del secretario de Estado de Administraciones Públicas, de Antonio Beteta, que a última hora le ha surgido un compromiso y le ha impedido estar, como era su, su voluntad en este acto, eh, en todas estas cuestiones de datos abiertos. Eh, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han trabajado eh, de la mano eh, y especialmente en eh, el caso de, de Aporta. En cualquier caso, muy bienvenidos todos a esta Secretaría de Estado. Eh, a lo largo de la mañana vamos a tener eh, tres mesas, tres bloques temáticos muy importantes para poder conocer de primera mano las principales actuaciones, las buenas prácticas. ...y los retos a los que se enfrenta eh, un sector como es este de los datos abiertos... ...que está en un constante proceso de, de innovación en nuestro país. Eh, comenzaría señalando que la información que genera la propia Administración... ...la Administración Pública es un recurso muy valioso... ...que va más allá de nuestros propios eh, servicios. Es una información contrastada, fiable... ...y capaz de generar, como hemos visto, un potente ecosistema innovador a su alrededor... ...que aporta valor para ciudadanos y empresas. De esta forma, la apertura de datos públicos no es solo un ejercicio que mejora... ...la transparencia administrativa y que fomenta la participación ciudadana... ...sino que también supone la base para el surgimiento de nuevos productos y servicios... Según un reciente análisis del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, el ONSI, la reutilización de la información del sector público en nuestro país ha sido capaz ya de generar un volumen de negocio superior a los 700 millones de euros y emplear a más de 5.000 personas en el año pasado, en el 2015. Si consideramos no solo las informaciones producidas por el sector público, sino también por eh, el sector privado, este volumen de negocio sube hasta los 1.600 millones de euros y hasta los 13.000 puestos de trabajo en nuestro país. Además, este es un sector eh, que está en auge, cuyo volumen de negocio ha crecido en los últimos cuatro años más de un 60%. Y en este contexto, las administraciones públicas estamos impulsando medidas que nos permiten ...continuar avanzando en la apertura de datos y en su reutilización. Durante los últimos tres años, por hacer un breve repaso... ...hemos realizado distintas actuaciones, tanto del ámbito legislativo... ...como de otra naturaleza. Eh, el año pasado se aprobó la Ley 18/2015, el 9 de julio... ...por la que se modifica la Ley de 2007 sobre reutilización de información del sector público y mediante esta modificación se ha realizado la transposición de la Directiva Europea sobre la materia. Eh, también el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, un plan eh, con un horizonte 2015-2020, en ese plan se ha incluido una línea de actuación orientada a publicar la información disponible para ciudadanos y empresas y favorecer su reutilización. Esta actuación del Plan de Transformación Digital incluye iniciativas para identificar información potencialmente reutilizable, fomentar el uso de formatos reutilizables en la gestión, optimizar y homogeneizar los sistemas de publicación web para continuar mejorando la calidad de nuestros portales. De forma paralela a estas medidas, también se están realizando actuaciones para impulsar la sensibilización en torno a este ámbito ...y fomentarlo en todos los aspectos. Entre todos ellos destaca esta iniciativa Aporta. Este proyecto que se puso en marcha en el año 2009... ...y articulado a través de un convenio de colaboración... ...entre los ministerios de Industria y de Hacienda... ...y Administraciones Públicas... ...ha sido el medio utilizado para lanzar múltiples iniciativas. Nos ha permitido, por ejemplo, la creación del Catálogo Nacional de Datos Abiertos www.datos.gov.es, que recoge en la actualidad casi 12.000 conjuntos de datos y a la vez también la creación del mapa interactivo de iniciativas públicas a través del cual se puede acceder a otras 117 iniciativas específicas de datos abiertos en España. Igualmente, esta iniciativa aporta también está impulsando otras actividades, como es la colaboración en proyectos internacionales, pudiendo destacar la participación en el Open Data Monitor y en la red temática SER PSI 2.0. Esta iniciativa permite fomentar la colaboración público-privada y la prestación de servicios de asesoría a otros organismos públicos en estas materias. Desde esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Social e Información, también venimos realizando actuaciones que complementen a estas iniciativas transversales. Eh, en la Agenda Digital para España ya identificamos la reutilización de la información del sector público como un elemento facilitador de la generación de valor y conocimiento y se estableció como objetivo simplificar las condiciones de reutilización de la información. Hoy, más de tres años después de la aprobación de esta Agenda Digital para España, podemos decir que la apertura de datos y su reutilización ya no son ideas a impulsar, sino que se han convertido en elementos centrales de las políticas públicas de la Administración. Por un lado, a través del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, estamos impulsando el Comité Técnico de Normalización 178 de AENOR, ...en el cual se ha creado un grupo de trabajo específico dedicado exclusivamente a los datos abiertos. Como resultado de estos trabajos, en julio del año pasado se aprobó la norma UNE sobre datos abiertos en ciudades inteligentes a nivel nacional. A nivel internacional, también nuestro país está liderando los trabajos sobre un indicador de datos abiertos en ciudades inteligentes... ...que se están realizando en la Comisión de Estudio 20 de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por otro lado, por poner otro ejemplo de acciones, el plan de impulso de las tecnologías del lenguaje. En ese plan hemos incluido una línea de actuación específica orientada a aprovechar el marco de la política de reutilización... ...de la información del sector público para generar datos de interés lingüístico. Desde entonces ya hemos dado varios pasos en este sentido. Hoy estamos en esta semana enmarcados dentro del de, eh, ámbito de la próxima Conferencia Internacional de Datos Abiertos, la cuarta Conferencia Internacional de Datos Abiertos que se organiza este año en España, aquí en Madrid. Y en esta conferencia nuestra Secretaría de Estado va a organizar dos eventos, un taller el día 5, el miércoles, y una conferencia el jueves 6, ambos con objeto de poner el foco en los potenciales beneficios de la confluencia entre datos abiertos y tecnologías del lenguaje. hecho este repaso, yo creo que en los últimos años, y gracias al esfuerzo de todos, estamos consiguiendo avances muy importantes en la apertura de datos públicos en España y en su reutilización. Y gracias a ello, nuestro país ocupa ya una posición destacada en las comparativas internacionales. La OCDE sitúa a España en sexta posición entre los países de esa organización a la hora de cuantificar el apoyo a la apertura de datos del sector público. Y el Open Data Barometer, España figura en la posición 13 de 86 países, un ranking en el que hemos avanzado cuatro posiciones en los dos últimos años. Si nos centramos en los países europeos, España ocupa la segunda posición tras el Reino Unido, según el scoreboard de eh, la Comisión Europea. Podemos afirmar que España goza de una buena eh, situación, pero todos somos conscientes de que es necesario continuar promoviendo la reutilización y la creación de valor en todas estas actuaciones. Es... Este es un ámbito, el de los datos abiertos, muy dinámico, en constante evolución y, por tanto, tenemos que seguir manteniendo ese impulso. Desde el punto de vista uh, de la acción pública, eh, asumimos como responsabilidad también fomentar el conocimiento y la sensibilización en, la, en relación con los datos abiertos y en eh, la importancia que tienen para el desarrollo económico. Con este objetivo actos como esta sexta edición del encuentro aporta nos permiten poner en contacto a múltiples agentes, mostrar los beneficios que se derivan estas políticas y analizar los retos del momento. Como decía este sexto encuentro Aporta se produce en una semana en la que se va a celebrar aquí en Madrid la cuarta conferencia internacional de datos abiertos, que es el evento de carácter global más importante en esta materia. El que podamos ser, España pueda ser anfitriona de este evento, supone también un gran reconocimiento a nivel mundial y también una gran oportunidad para todos, para las administraciones, para las empresas y para los propios... Ciudadanos Durante estos días vamos a poder contar con más de 250 ponentes procedentes de más de 40 países en 24 áreas temáticas distintas en las que se han dividido los trabajos de este Congreso Internacional. Es, por tanto, una oportunidad única para conocer y para aprender de las mejores prácticas internacionales y también para ayudar en ese proceso al que hacía alusión ...de provocar una mayor sensibilización sobre estos asuntos. Eh, creo que esta semana que empieza con este encuentro va a ser muy intensa en el ámbito de los datos abiertos. Son muchas las actividades planificadas, muchos los profesionales y expertos que van a estar en Madrid durante estos días. Y por eso les quiero agradecer su presencia aquí y aprovecharles a, animar esta se a aprovechar esta semana... En todos los eventos que están organizados. Muchas gracias. Pasamos ahora a hacer la primera mesa de las.